Muy buenas, soy Emilio Márquez y, eh, como podéis daros cuenta, estoy hoy extraordinariamente bien acompañado, bien acompañado de unos grandes profesionales del, del mundo de las agencias, porque el live en directo de hoy es especial, eh, agencias... Eh, qué eh, tendencias, qué consejos nos vamos a encontrar de cara a establecer el mejor marketing posible, marketing de SEO, marketing de contenido, marketing influencer, de cara a este año 2022 que comienza. Un live que me animó a, a crear y a, y a convocar eh, José Ramón Padrón de Saground. Muy buenas. Hola, y buenos gracias días. A, gracias a José Ramón Padrón de Saground, que de hecho va a ser el moderador propiamente de, de este live. Eh, tenemos este contenido de live en directo que estamos emitiendo tanto en directo en como en YouTube, link de live, en Facebook, en Twitter y en Twitch. Si sí, eh, eh, podéis irnos saludando por a través de los comentarios para saber si se nos ve, si nos escucha adecuadamente. Os lo agradezco y también para saber de cuál de las redes, las, en las cinco redes que estamos publicando, pues para saber, eh, eh, ubicaros y, y tener un poco de feedback con vosotros. Entonces, eh, vamos a empezar eh, este live con unas breves presentaciones para que conozcáis a nuestros excelentes ponentes, grandes profesionales y muy buenos conocedores de todo lo que se mueve a nivel de marketing eh, en nuestro mercado. Y empezando por mi izquierda, eh, sí. Ana, eh, tú tuyo, tú ¿quién eres? Eh, ¿Qué haces, Ana? Por Ana María. María, María, María, perdón, perdón, María, María, que estoy gato. María. <risa> vale, perdón, no sabía perdón, perdón. Si, si, si era por mí no, o no. no Mar <risa> María llega María Doppler que empiezo oír la mañana, mil perdones. Y eso que nos conocemos desde hace tiempo, Emilio, ¿eh? Sí, bueno, sí, ¿eh? Eh, me, presento, me presento para todos. Eh, yo soy María Díaz y soy Country Manager en Doppler, que bueno, para quienes no conocen, es una herramienta de email marketing, automation marketing, SMS. Eh, bueno, y eso es lo que hago. Yo estoy como representante de la marca aquí en España. Así que les agradezco muchísimo la invitación. Me encanta encontrarme aquí con todos viejos conocidos y a pasarla muy bien. Muchísimas gracias. A ver, a ver, eh, pasamos con Coqui, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge González, Coqui. Y, bueno, he dado muchos tumbos, pero siempre he centrado en el mundo del SEO. ¿Vale? Dirijo Adrenalina, que es una sí, agencia, gracias. he estado en Internet gracias. República. Eh, antiguamente Digital Grow Y ahora he vuelto otra vez a Adrenalina, mi agencia de toda la vida, y con un formato un poco más reducido. No crecer tanto, sino dar un servicio más... Más personalizado. Menos clientes, vivir mejor y llevarlos bien. Eso de vivir mejor eh, suena maravillosamente. Eh, La verdad Antonio, que, que vivo mejor. <ríe> Antonio, por favor. Hola Emilio, hola a todos. Eh, nada, yo soy Antonio López, eh, del, bueno, soy fundador del blog del SEO.com, dirijo SEO eh, SEOStar desde 2014 y bueno, hace eh, en agosto, justo terminé hacia He estado un año y medio, un poquito más, eh, como country manager para España y Latinoamérica de Senras. Eh, y, bueno, pues, eh, eh, como decía en agosto, lo dejé para centrarme directamente en, en, en mi proyecto, en mi agencia, en SEOstar. Y, bueno, trabajamos SEO, únicamente SEO para clientes eh, a nivel medio, nivel alto, a nivel internacional, nacional e internacional. Muchísimas gracias. Eh, Mon, por favor. Hola, buenos, buenos días. Pues Soy Moncho, José Ramón Padrón, Country Manager de SiteGround. Somos un proveedor de hosting especializado en, en Wordpress, en servicios gestionados. Y nada, me apunto a todo lo que haga Emilio y, y él se apunta a todo lo que hago yo, o sea que perfecto. Eh, hoy tenemos a este panel distinguido de personalidades para hablar de cosas súper interesantes sobre marketing. Y nada, pues que, que empiece. <ríe> Muchísimas gracias, Mon, por hacer posible este live de hoy con 6 Y pasamos con Javier Vidreita. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier Vidreita, director, fundador de, de marketingdirecto.com. Con Emilio tengo también muchos buenos recuerdos, sobre todo en los tiempos de la. cuando estamos todos confinados en el Clubhouse, ¿eh? semanal, que hacemos ahí bastantes Clubhouses y Emilio siempre estaba ahí activamente. Nosotros ya conocéis, somos un portal que nos dedicamos desde hace 22 años a informar sobre lo que pasa en el mundo de la publicidad, del marketing, los medios. Así que en eso estamos, también hacemos muchos eventos. Soy yo por ahí un gatito, ¿eh? <ríe> no sé quién lo tiene. Yo, no, yo tengo dos en casa, pero no están aquí. Así que encantado de estar aquí con vosotros. Con José Ramón mi Padrón también encantado, que también ahí tenemos todo nuestro, nuestro gran portal alojado desde hace unos años. Así que estoy aquí entre amigos y muy, muy contento de estar con vosotros. A ver, pasamos con David Ayala. Un placer estar por aquí con todos. Eh, como siempre, yo soy David Ayala. Llevo desde el año 2003 en el mundo del SEO, del marketing. Mis, eh, bueno, ya, ya es un, toda una vida, ¿no? Ya, ya es como suelo decir, eh, pasó de, de esa afición a ese trabajo, a esa pasión. Eh, soy también autor del libro eh, Visibilidad online inmortaliza tu marca, con la editorial Anaya, eh, cofundador de la agencia SocData Business. Tenemos eh, sedes en España, en México y en Colombia. Y un maldito culo inquieto, o sea, me encanta estar por todos lados, eh, dar charlas, eh, asistir a cosas públicas, o sea, no, no, no me gusta estar quieto, cuando, cuando siempre me quejo de que no tengo tiempo, pero yo mismo me busco el mío. Bien, bien, y terminamos, si te puedo eh, mover. Muy buenas Marisa. Buenas a todos, me encanta estar aquí, perdona porque he tenido un problema técnico y de obras, de vecinos. Eh, bueno, yo me presento, soy Marisa de la tira de marketing y lo que me dedico es al marketing de contenido, sobre todo a la creación, redacción y a la gestión de, de blogs. Y después tengo la parte más creativa que es la tira, que es marketing ilustrado. Utilizo la ilustración y el storytelling para hablar de marketing. Entonces mi blog es marketing en formato de cómic. Y, y nada, encantada encantado de estar aquí con todos vosotros y muchas gracias a José Ramón por la invitación. Pues muchísimas gracias a todos por tu, vuestras breves presentaciones, porque así podremos ir más directamente al debate. Y vosotros que me conocéis de la audiencia, no os presento, me tenéis muy, muy fichado ya. Pero avisaros, si voy a dejar a, a José Ramón Padrón de moderador de, de este debate, va a ser porque yo voy a estar con vosotros en el, en el chat y en los comentarios. Así que os deseo muy buen muy buen debate. Eh, Mon, todo tuyo. Tiene silenciado. Está eh, silenciado José Ramón. Sí, hice clic, pero necesitaba otro clic, que estaba en otra pantalla. Vale. ¿Todo, todo <ríe> muchas gracias Emilio. Vamos a ello. Pues nada, muchas gracias a todas y a todas por estar aquí y nada, comenzamos un poco la discusión. Yo no tengo tanta eh, experiencia como Emilio moderando cosas, pero pero bueno, eh, vamos a hacerlo lo mejor posible. Bueno. Tendencias de marketing, estrategias de marketing para agencias y para los que no seáis agencias, eso también va a ser de mucha utilidad porque somos los que marcamos tendencia en muchos aspectos. Eh, una primera pregunta en la que me gustaría que cada uno de vosotros eh, contestaseis, eh, sobre todo porque a cada uno de nosotros nos funcionan cosas diferentes o hemos tenido experiencias diferentes. La primera sería, ¿qué es, que, que, que ha sido para vosotros lo más llamativo y reseñable eh, durante este año 2021. ¿Ha habido algo que, que os haya llamado la atención muy positivamente y, que queréis, eh, y que, de lo que queréis hablar un poquito? Comenzamos con, con María. Bueno, a ver, eh, estaba pensando en la medida en que iba haciendo la pregunta, se me ocurrían varias cosas. Eh, en mi caso, yo creo que lo que nos ha dado un escenario bastante diferente es la pandemia, eh, no ha pasado desapercibida ni mucho menos y en, en el mundo en el que yo más me muevo que es todo esto de las campañas de marketing automation email marketing lo que me he encontrado es por un lado muchas nuevas empresas que deciden digitalizarse que han tenido que digitalizarse que ni siquiera sé si fue una elección o si han, se, se han visto en la obligación de hacerlo y por lo tanto también bueno muchas empresas que no tenían conocimiento de cómo hacerlo ¿no? y que por ahí habían tenido toda la vida un negocio offline una tienda a la calle o no sé así y que de repente tienen que entender de qué va esto del marketing digital y, y en lo que a nosotros directamente nos impacta por ejemplo nosotros trabajamos muchísimo con e-commerce eh, son una de las principales industrias con las que trabajamos desde Doppler y, y, bueno, eh, nos, nos hemos tenido que enfocar en capacitar y ayudar, digamos, a este nuevo, esta nueva generación de clientes, digamos, que se suma. Y otros que por ahí ya venían trabajando, pero empiezan a eh, darle más relevancia, por ejemplo, a los canales híbridos, eh, a, a fortalecer las estrategias de, bueno, cómo podemos integrar un canal offline con un canal online. Eh, ya también, desde los usuarios mismos, están mucho más acostumbrados a comprar online, se animan muchísimo más, y bueno, eso pone también a la oferta, digamos, a, la, a las empresas en, en otro lugar, ¿no? Y tienen que dar respuesta a esta demanda que a su vez es más exigente, porque el mercado sí. ha avanzado mucho y, y eso se transforma, por supuesto, en un usuario más exigente, que quiere una experiencia distinta, que quiere todo ya. Que está acostumbrado a comprar en Amazon y tiene todo así y es fácil, digamos, entonces creo que yo por lo menos este 2021 me he encontrado con eso, no, con, un, con una gran cantidad de clientes que se animaron a dar el paso a lo digital y que tienen que hacer un recorrido, digamos, para poder adaptarse y poder seguir adelante. Fantástico, María. Coque, ¿qué tenemos por ahí? A ver, eh, desde mi punto de vista, si me enfoco en la parte de SEO y tal, aunque yo también tenía en cabeza que el gran cambio ha sido el aumento de clientes en digital por la pandemia y que todos los planes que habían planificados como tendencias o planes de marketing se trastocaron por completo y hubo que moverse. Y sí, sí, la gran entrada de múltiples clientes, muchos con desconocimiento total del digital, con ideas equivocadas, quizás o no, de lo que deben hacer. Con lo cual, ha tocado volver a, a años anteriores a evangelizar un poco y a guiarlos en algunos casos. Porque venían, venían pensando que las redes sociales se vendía en grande suma o, o que había, no sé, gente de B2B, incluso gente con tipos de productos muy complicados ¿no? para vender en redes sociales, que se está vendiendo y mucho, pero... Y después los grandes problemas de Google, ¿no? Los grandes problemas de Google a nivel técnico, que nos estamos encontrando con la cantidad y el aumento de actualizaciones por parte, por parte de Google, que algunas de ellas son, bajo mi punto de vista, para corregir cagadas que hacen otras actualizaciones. Entonces, ahí nos, desde el punto de vista de SEO nos estamos encontrando con eso, ¿no? De que todo está avanzando muy rápido y que incluso Google a veces se queda atrás y que está teniendo problemas técnicos. ¿no? Entonces, pues, bueno. Pero sí que el, el, la, la entrada de clientes en digital, ha sido el gran cambio ¿no? y el planificar estrategias eh, diferentes y personalizar las estrategias, sobre todo la personalización de estrategias, sería uno de los puntos relevantes. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que el aumento de clientes en el mundo digital ha sido tan eh, espectacular en 2020 y 2021 que eh, hay una grandísima cantidad de, de gente nueva, eh, con mucho camino por recorrer y, y mucho que evangelizar, a los que hay que evangelizar en muchos aspectos. ¿no? Antonio, ¿cuál es Hola, tu visión de los hechos? Sí, bueno, yo estoy un poco eh, de acuerdo totalmente con Coqui y con María, eh, creo, pero con alguna, con alguna diferencia. Creo que la pandemia ha sido brutal en 2020 eh, y la primera parte de 2021 y a partir de mayo-junio empiezan a ralentizarse re, todas las tendencias y nos damos cuenta con que nos enfrentamos a un verano que ha sido ...con todo el mundo en la calle, con todo el mundo sin estar en los ordenadores... pero ...aunque conectados en el móvil, pero sin, sin comprar... ...y si y no teníamos las tendencias de, de, de esa época anterior, de esa, de esa pandemia anterior... ...con lo cual ha supuesto o ha podido suponer un, un problema para, para la gente que se pensaba... ...ostras, estamos en pandemia, todo ha cambiado y todo ha cambiado mejor... ...y tenemos ya volúmenes y lo vamos a mantener durante muchos años y todo esto... ...no, no, no, ahora parece que, que sí que es cierto que estamos mucho mejor... ...hemos avanzado como 3-4 años de golpe... ¿no? digitalmente hablando, pero volvemos a un punto un poco más mmm, conservador, ¿no? un punto más comedido eh, que ahora incluso el, bueno, pues, tenemos que, que, que conservar ¿no? eh, esa, esas tendencias eh, positivas que veníamos arrastrando de años anteriores. Sí que es cierto que lo que dice Coque, el tema de Google, uh, los eh, el rollback que, que suele hacer pues es un poco, es un fastidio para todos porque hay cambios de algoritmos, se equivoca, luego hace un rollback, es decir, un paso atrás, una vuelta atrás, una corrección de ellos mismos. Creo que, que la pandemia incluso a Google le ha sobrepasado en todos los sentidos, creo que le ha pillado eh, con un montón de proyectos que tenía por hacer y, de, y no ha podido hacer prácticamente ninguno. El, lo de las cookies era uno de ellos, por ejemplo, y lo ha tenido que posponer. Y creo que, que desde el punto de vista de SEO, eh, basado en, en temas de, de... Bueno, ha sido quizá 2021 el año más importante para Core Web Vitals y para EAT. Eh, temas de confianza, temas de... Todo esto creo que es importantísimo desde el punto de vista de SEO. Eh, Google en, en, en verano, eh, pues eh, finalmente en agosto, cerró el, el de, de, terminó de meter dentro del core y de, y de expandir todo su algoritmo de, de Core Web Vitals desde el punto de vista de que ya forman parte del core de Google. Y a partir de ahí eh, empezó a encaderar una serie de, de cambios de algoritmos, eh, como dice Coque, de primero los mete luego lo, lo, lo vuelve atrás, corrigiendo corrigiéndose el mismo, pero sí que es cierto que hay alguno bastante interesante eh, basado en EAT, en temas de confianza, y creo que esto tenemos que prestarle muchísima atención. Eh, yo creo que, que 2020... Eh, va a pasar, eh, no, no va a ser un gran, grandísimo año, yo creo, más, más el 2021 fue la pandemia, 2020 eh, yo creo que, que va a ser la maduración de muchos de algunos proyectos y sobre todo de, de muchos SEOs desde el punto de vista de SEO. Muy bien, Antonio, bueno, un saludo a todos los que estáis en directo, Tomás, Pablo, Carla, Jaime, José, Damel, eh, muchísimas gracias por seguirnos, eh, poner vuestros comentarios y hacer vuestras preguntas, a lo mejor podemos pasar a alguna... En medio del debate. Bueno, me encantaría oír eh, a Marisa que nos tiene que decir sobre qué ha sido, bueno, pues este 2021 para ella lo más significativo, lo más, lo que más le ha llamado la atención. Bueno, pues a mí en la parte de contenidos y de social media, ¿no? que es donde me muevo, pues en contenido sí que he notado que la gente aprecia o se ha dado cuenta del valor de, de generar contenido para pasar a la audiencia, ¿no? Entonces sí que viene mucha gente con el, el tema de blogs, de blogs y de relación, Aunque todavía, como dicen ellos, hay que evangelizar un poquito, porque claro, también se piensan que esto es de un día para otro, que, cuando es una carrera de fondo. Entonces, esa parte, hay una parte que sí que ya son conscientes de que se necesitan los contenidos para tener presencia en la red, en, en general en digital, en internet, pero por otro lado sí que necesitan una parte de evangelización. Y esto después ya ha llevado el contenido a redes sociales, ahí sí que he notado, bueno, el, el boom del vídeo y sobre todo del tema de Reels y TikTok, eh, de todo como, bueno, como lo potentes que se han convertido y el, el alcance que dan, eh, yo creo que también es uno de los factores en la generación de contenidos que hay que tener en cuenta. Fantástico, fantástico, Marisa. Además, además, hacia, hace poco que se ha, que ha salido unas cifras sobre TikTok que me ha hecho mucha gracia. Bueno, que me ha sorprendido, no es que me hayan hecho gracia, pero que me ha sorprendido que, eh, que más del eh, no sé decías, más del 60% de los usuarios de TikTok tienen más de 26 años. Que Claro, los que tenemos hijas adolescentes, hijos adolescentes, nos imaginamos que es algo exclusivamente para adolescentes, pero no. Parece que esa red social está acaparándolo todo. En muchos aspectos. Muchas gracias, Marisa. Bueno, vamos con Javier. Javier, que además tiene un medio que habla de marketing y es eco hace eco de todo lo que ha pasado durante el año. ¿Qué nos tienes es que, que contar, idea. Javier, al respecto? Gracias. Sí, el año nos tiene locos, porque como dice Marisa muy bien, el tema de TikTok, los influencers, los cambios que está viendo son brutales, ¿no? Es decir, que la, el marketer hoy en día tiene que estar ahí con hasta la gente, ¿no? Esta era todo tan fácil, la radio, la televisión, hace unos años ahora tienes que estar en tantas redes, tienes que estar tan presente, tienes que estar, saber cómo conectar con todos estos tan distintos ¿no? y fragmentados muchas veces, ¿no? Así que fácil no está la cosa, no está fácil, pero hay muchas oportunidades, ¿no? El que lo hace bien se está llevando, ahí está el tema de Ibai, ¿no? Que se lleva la audiencia, estamos viendo hay gente que, que hasta ahora, pues eso, antes eran grandes cadenas, grandes marcas las que podían llegar a, la, a grandes audiencias, y ahora fíjate, ahora cualquiera que lo sepa hacer bien, que tampoco son todos eh, utilizando estas plataformas casi siempre norteamericanas o chinas desgraciadamente europeas casi nada o españolas menos eh, puede, puede, llegar, puede llegar bien si lo Ahí o sea, es importante que las marcas eh, vayan, vayan cogiendo la onda ¿no? tienes que estar, déjate ya de, de los paid media o de los medios y tienes que estar tú tener tus canales propios, intentar crear ese vínculo, ese vínculo directo con el cliente es decir, el punto de encuentro, eso es básico, fundamental tanto en 2021, lo vamos a ver en 2022 cada vez más tú mismo tienes que contar ahora, luego hablaremos también de storytelling, contar historias interesantes, crear communities, déjate ya de hablar de clientes, que eso queda muy frío, consumidores, crear fans, crear communities, como han hecho muchos, unos cuantos que lo están haciendo muy bien, eh, ahí están las grandes plataformas, ¿no? Netflix, que sabe cómo hacerlo, la marca Apple, tenemos varios ejemplos de gente que sabe atentamente crear comunidades y fans, y eso es lo que tienen que, que aprender las marcas, ¿no? Es muy importante que que antes habéis hablado también de la confianza, también estamos viendo mucho tema de sostenibilidad, pero también mucho greenwashing, también cuidado con todo ese tema, ¿eh? cualquiera quiere ser ahora sostenible y luego dices, muy bien, es sostenible, me vendes aquí el producto, pero mira, viene para para en plástico, aquí te, te, te, te, ya queda, hay deberes por hacer, de ahí hay incongruencias que también el consumidor de hoy, que también lo habéis dicho antes, que es cada vez más exigente, que no quiere esperar tiempo, que está acostumbrado a Amazon, en Alemania en Gorila son 10 minutos, ¿no? y también los de Globo tendrán que, que ver cómo mejoran también eso, porque los de Gorila son alemanes no vienen también a españa y te prometen al menos en nuestras ciudades grandes en 10 minutos tienes la compra en casa es que estamos también viendo una una digitalización rapidez el cliente lo quiere todo ya y bueno el cliente es el que manda pues aquí está que quejándote igual que los taxistas con vox Bolt ha entrado muy fuerte por supuesto subvencionado igual que uber o cabify subvencionado por los accionistas pues bueno son los tiempos que corren hay tienes que espabilar y estamos en un mundo también muy cambiante con muchas oportunidades para que lo sepa hacer bien. El que sepa mejorar productos, y que sepa darme un servicio bueno, un servicio ágil, un servicio cómodo y fácil, eh, lo va a tener, lo va a tener. No como esta mañana en el taller Squad ahí, tenerme tres horas para actualizarme el software del coche, cuando hoy en día eso se podría hacer, debería hacerse por remoto en, en pocos minutos y por supuesto gratis. Y no cobrarme 125 euros, como ha pasado esta mañana, pues que, que el grupo Volkswagen, Audi Squad, haga todo esto, ahí van a tener problemas. Bueno, se está teniendo ya, es que se va a ir todo a los nuevos players, ahí está Tesla y, y, y grandes marcas que van a venir también. Como no espabilemos, eh, la cosa va a estar difícil. Yo estoy viendo un año muy interesante de cambios, de oportunidades, pero de verdad que tenemos que, nos queda por hacer, nos queda por hacer todavía y eso creo que también es bueno que reflexionemos de esto, este tipo de encuentros y un poquito de crítica, es lo que yo también hacer siempre en mi medio, que no sea solo bueno, bonito y premios, que nos gusta mucho en el sector de la publicidad darnos premios bonitos, eso es lo que más veo este año también, que han vuelto los premios, como ya en la pandemia había permitido un poco, aunque ahora esté subiendo nuevo, pues premios sin parar, pero, jolines también tenemos que pensar cómo hacer las cosas mejor. La policía está muy bien, pero no hay nada mejor que la gente hable de ti, que la gente hable de bol por los buenos precios, tan agresivos, que la gente hable de Netflix, de lo contenta de estar con cómo funciona Spotify, y eso es lo que, lo que nos gusta, ¿no? que las comunidades, las que Netflix hablen de ti, es la mejor crítica que puedes tener, y ahí creo que hay mucho que se puede hacer todavía, mucho. Todavía. Sin duda, sin duda, es un reto construir una comunidad alrededor de una marca, eh, con una, con buenas estrategias, dándoles valor a todo lo que haces, contenido, sin duda, de eso somos nosotros muy conscientes en, en SideGround, pero como nosotros, miles de marcas que en esto se están metiendo ahora, eh, y no quería terminar, lógicamente, sin que David Ayala nos dijese su visión de 2021. ¿Qué ha pasado? No? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, David? A ver, aquí hay varias vertientes ¿no? que, que diría que me han llamado la atención. Por un lado, está el año atípico, que 2021 pues, eh, realmente ha sido eh, más diferente de lo que pensábamos muchos, porque pensábamos, mira, 2020, como tenemos el tema de no poder salir de casa, de tal… Eh, va a ser año atípico, estadísticas diferentes, pero es que 2021 también ha sido muy atípico. Por poner el ejemplo, de esto lo hablábamos en, en, en octubre, que octubre para muchísimos e-commerce fue un mes fatal, cuando otros años, octubre ha sido un mes ver, relativamente bueno, ¿no? Y este año la tendencia cambió totalmente en cuanto a más gente esperando Black Friday, más gente esperando ofertas. Encima, ofertas que no han podido ser tan buenas como otros años por culpa del tema de los envíos, de los problemas con, con los containers que han sido muchísimo más caros. Ha, ha sido una serie de cosas, de, de, de, de sucesos que, que se han ido desencadenando y que hemos ido viendo por el camino, ¿no? que no éramos tan conscientes de ¡Ostras! ¡Qué perjudicado puede estar el e-commerce! ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay un, un, uno de los clientes que, que tenemos eh, estuve prácticamente dos semanas que no me daba señales de vida que dijo ostras, ha muerto el tío, o sea, ¿qué ha pasado? Y luego me dijo, no, es que como me estaba costando tanto conseguir material, en vez de encargar X productos, encargamos no sé cuántos containers y ahora me han llegado todos de golpe, que no me caben en los almacenes y estamos liando la del pulpo para poder eh, tenerlo, ¿no? Pero para poder tener stock y por lo menos asegurarnos ventas durante un periodo largo porque no sabemos qué va a pasar. Eso por un lado. Por otro lado, también no todo va a ser malo. O sea, veo un año de oportunidades. Han salido muchas oportunidades, pues como, como vemos con, bueno, con Bon, que, que hacemos el podcast en el que hablamos de agencias también, ¿no? Que, que vimos que en TikTok están sacando muchas más formas de publicitarse, Twitter también para poder hacer directamente compras a través de, de, de, de un live en el propio Twitter. O sea, están saliendo nuevas oportunidades porque estamos viendo que eh, también la, lo, lo que son los comercios se están adaptando muy rápido, porque sí que es verdad que se han visto obligados, ¿no? Ha llegado la pandemia. Cambio de costumbres, eh, tiendas cerradas, eh, incluso muchas tiendas que, aunque ahora puedan estar abiertas, se han dado cuenta que no les hace falta tener un lugar físico para poder vender, con lo cual están saliendo estas nuevas oportunidades. O sin ir más lejos, que ya he visto que comentaba a personas del público sobre el metaverso, ¿no? Es otra opción más, que, que mucha, mucha gente dice, ostras, vamos a echarnos las manos a la cabeza, desaparece el modelo hasta ahora, pero no, es como cuando aparece una red social nueva. Cuando aparece una red social nueva, no, a ver, puede que le, quite, le haga sombra alguna pero es otra modalidad más, otro, otro, otra punta más donde vamos a poder meter publicidad. Al final eh, va a ser otra pata más, eh, que sí que es algo más moderno, realidad virtual, no sé qué, pero yo lo veo a efectos prácticos como otra red social más, donde vamos a poder meter publicidad, donde vamos a poder eh, ya veremos cómo funciona, ¿no? Si, si, si habrá que… Es que, claro, no me lo imagino, que, que comprarás Un cartelito como, como se compraba antes en las carreteras que, que, que se ponía la publicidad. Pues no lo sé, ya lo veremos. O, o una ventana emergente, yo qué sé. Si es que al final eh, depende de cómo, cómo evolucione el metaverso, pues tendremos más o menos oportunidades, pero pensemos que es otro negocio más y nosotros estaremos allí para poder sacar el partido para nuestros clientes. Con lo cual, lo veo, lo veo algo genial también. Sí, sí, nos han hecho dos preguntas sobre el metaverso, es bastante interesante, posiblemente llegaremos a ello en algún momento del programa. Bueno, lo que vamos a hacer a partir de ahora, yo creo que esta era una pregunta para que vosotros deseais vuestra versión ahora sí ya entramos en modo discusión, y discusión significa que eh, posiblemente eh, coincidamos en prácticamente todo lo que digamos, que es lo que suele ocurrir, pero se agradecería pues en... Eh, eh, no sé si una versión crítica, aquello que os apetezca decir sobre un tema en particular, porque hemos hablado de Google, ha salido Google a la conversación, y había un cambio muy significativo que se iba a producir este año en Google Chrome que finalmente se ha pasado para finales de 2023. ¿no? Es algo que ya está haciendo eh, Firefox y Safari, que es eh, bueno pues eh, directamente la eliminación de las cookies de terceros ¿no? en Chrome, como Cron tiene una cuota de mercado tan grande, más del 60%, va a ser un cambio bastante significativo. Y es un cambio, además, que, que, lógicamente, afecta a las estrategias de marketing de las compañías, porque tienen que generar esos datos de otra forma, de formas diferentes. ¿no? Los que creemos en el marketing de contenidos, eh, de votos eh, y seguidores absolutos, más o menos lo tenemos claro. Pero, ¿qué es.. Eh, ¿Cómo veis, cómo creéis que va a afectar eh, cuando todo esto se ponga en marcha, aunque aún queda un año, eh, las empresas tienen que irse preparando para esto? Es decir, es, es un cambio muy significativo. ¿Creéis que ya 2022 es el año en el que tenemos que poner en marcha acciones que puedan eh, cambiar o, o sustituir esas acciones? Eh, Esperamos a 2023. ¿Es algo bueno, es algo malo? ¿Cómo lo veis? Micro abierto. Es algo malo. <risa> muy Es malo. un buen comienzo. Es, es muy un malo. Comienzo. Es una mala noticia. Es la peor noticia que puedes tener, ¿no? El no tener control de datos de, de clientes, muchos no están preparados, es la peor noticia que puedes tener. Y además, sabiendo cómo es Google, que él sí va a tener los datos. O sea, mmm, se va a convertir en la gran plataforma publicitaria por excelencia, sí o sí. Entonces, nos va a dejar ciegos a todo el resto, con lo cual, como decimos aquí en Cataluña, corracuita, corracuita es que hay que ir más rápido de lo normal. Muchos tenemos que ir corriendo ahora. Digo muchos porque muchas empresas o muchas marcas hasta ahora no conocen ni a sus clientes, ¿no? Implementando CRMs, cogiendo datos desde cero, eh, va a cambiar todo. Mundo de comunicación, mundo de contenidos. Contenidos van a aumentar. Van a haber mil formas de, hablaremos después, supongo habrá otra pregunta sobre esto. Pero es una muy mala noticia porque, bueno, para las plataformas, por ejemplo, de marketing automation, eh, va a ser genial, ¿no? Porque va a requerir cambios drásticos. No sé, eh, se van a mover mucho tipo a nivel de encuestas, gamificación, interacciones con consumidores. Eh, yo creo que hasta las marcas, aquello ya no será B2C, será B2C, ¿no? El directo al consumidor, ¿no? Eh, el marketing de contenido o se va a ver súper importante. decir es, va a volver a conocer de re, realmente a los consumidores y trabajar en la personalización, pero si quieres ahí entramos después cuando hablemos claro. sobre contenidos, pero es una claro. muy mala noticia. Pero fíjate okay. que en, para la privacidad, por ejemplo, era algo… Sí. Sí, prácticamente vale. necesario, porque no pero, se venía haciendo bien desde el principio, ¿no? Pero qué privatizar, si es que, no sé, tienes el Google Home en casa, tienes el Amazon, el otro, el llega un momento que casi no hay privacidad, ¿no? Entonces, hay personas que sí, eso lo podemos llevar al mundo, de, yo no me voy a meter en temas de pandemia con negacionistas, historias y tal, pero pues siempre hay díscolos en el mundo que van a diferente, pero es que sí, es verdad que yo quiero una privacidad comedida, pero los que trabajamos en un mundo digital online... No, no existe. Poco, poco, exactamente, no existe. No, no, eso no existe. Es que, no entiendo existe. Que, hay, que, que tiene que privar cierta, cierta privacidad, ¿vale? Porque a veces se están pasando en algunos casos. Pero para mí es una mala noticia. Pero el que se haya pasado coque, coque a, a, 2020, a final de 2023, ¿no, no, no es algo raro? no, no. Claro, ya, lo digo porque ¿será otro, otro de los proyectos que aparezcan en, en Kyle by Google? o No, no, no sé si sabéis el portal este que tú lo has dicho antes, se han retrasado algunos de los proyectos que había a nivel tecnológico. No está todo el mundo. O quizás ha sido para dar pechet. Bueno, es otra expresión catalana, ¿no? Que para dar pescadilla a las, a las a en de No se lo vamos a implementar porque han pasado un año malo, vamos a ser buenos. No lo sé. Ahí no lo sé. Pero yo creo que a nivel técnico no están preparados. Todavía. Lo que se habla mucho es del ID, del ID universal eh, para luchar con... Claro, lo que, lo que hacen es, dice, bueno, eliminamos la, las cookies, pero, pero no proponemos nada, eh, nada con todo esto, ¿no? Entonces... Eh, lo que bueno, se teme en el mundo en el mundo digital es una es un eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Un, un binomio Facebook eh, Google y que entre los dos se, se, se pasen datos y, y al final se lleven todo el mercado ellos, ¿no? Y, y no haya espacio para, la, para los pequeños. Eso es un ya problema se y eso está llegando, ¿no? Los grandes sí, es que ya, bueno, ya se claro. llevando todos. el 90% de la publicidad online dónde está Facebook, Amazon, eh... Ya se está llevando, pero bueno, sí, sí, perdón. Sí, no, no, pero, pero claro, desaparece todo el tema del marketing automation, en el cual eh, llegas, eh, te captaban la cookie, te ofrecían los productos que tú querías en base a la búsqueda que tú habías hecho antes. Eso no, no tiene nada que ver Google ni tiene nada que ver Facebook. Es decir, todas esas empresas pequeñas van a sufrir mucho. Bueno, eh, hay, que no sufrir. hay que volver al anteverso. Hay <risas> que volver al anteverso. hacer como hacía antes de Internet. Es que antes de Internet ya existía el marketing. O sea, cambiar los canales, cambiar la fórmula pero... Antes conocíamos más a los clientes a veces, hasta le llamabas por su nombre, hola, don Pepito, ¿qué tal? Pero por eso, a a eso. por eso lo, lo bueno de muchos de muchos portales que han hecho hincapié en captar el, eh, el, los datos de ese cliente, ¿no? el, el tener datos de ese cliente y conocer claro. ese cliente ¿no? y trabajar sí, para sí, ese cliente. Yo creo que todo, toda, toda esa gente lo va, no lo va a pasar mal, pero sí que es cierto que hay un montón de servicios eh, y Ma María, por ejemplo, lo sabe bien. En el cual eh, se capta la cookie, la cookie es necesaria, o por lo menos esa personalización en base al, a, a, al usuario que hay detrás, que no se va a tener, ¿no? Entonces ahí sí que vamos a tener un problema. Sí, pero como, perdón, tampoco se plantea la ya... solución. Sí, sí. Digo que tampoco, que se dice, Perdona, se elimina esto, pero no se plantea. Ahí ningún voy, tipo a, de voy a hacer uso del pie que me, que me das para. Ahí tenemos un retraso. Adelante, sí, adelante, sí, sí. Maris. Perdón, no sé si, quizá tengo un. Sí, sí, ahí, adelanto, adelante, adelante. ¿Me escuchas? Sí. Así. Sí, sí, sí. Tienes un retraso de 3, 4 segundos. Eh, no, decía, Eso es lo que pasa. Decía que aprovechaba el pie que me había dado Antonio para decir algunas cositas que... Vale, Eso. vale, vale. Algunas cositas que venía pensando y no quería interrumpir porque me parecía súper interesante lo que iban diciendo. Pero, a ver, yo lo que pienso es que, por un lado, la tendencia y en lo que sí creo que tenemos que empezar a pensar las estrategias y a trabajar durante este 2022 para enfrentar el 2023 es en esto de la captación de la información del cliente directamente desde nuestro dominio, digamos, directamente desde nuestra marca y empezar a depender menos de las cookies de terceros, porque para mí esto sí, eh, que también un poco se dejó entrever, cuando hablábamos a ver si esto va a suceder o no va a suceder, yo creo que va a suceder tarde o temprano, no sé si en 2023, pero va a suceder, entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer todas las marcas es ir pensando cómo vamos a obtener la información directamente de nuestros clientes, formularios, Luego también el email marketing en eso también nos puede ayudar mucho para ir eh, obteniendo cada vez más información de ese usuario a través de eh, formularios que tengamos tanto en nuestro sitio como en campañas que luego también podemos ir enviando. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, que Antonio también mencionaba el tema de las cookies para plataformas de automation marketing como la nuestra, ponele. Bueno, en ese caso yo también ahí quería hacer la salvedad de que nosotros, estas son cookies, no son cookies de terceros, digamos, las que usamos nosotros. Entonces, no tenemos ese problema, porque es una cookie que obtiene la información del usuario para ese mismo dominio sobre el cual se está trabajando. Por poner un ejemplo, si, estamos, si nuestro cliente es SideGround, por decir algo, bueno, obtenemos la cookie, pero la usamos para SideGround y la usa ese mismo dominio. Entonces, no es una cookie de tercero, con lo cual, en principio, esto no se vería afectado pero bueno esto particularmente lo que sí creo es que igualmente va, nos va a afectar a todos de alguna u otra manera yo quería decir maría que lo, lo que he dicho antes que tienes que las marcas tienen que crear comunidades tienen que hacer que yo quiera dar mis datos Si yo voy al grupo vix a comer ahí en el vix pues claro me, me interesa o el grupo encima tiene el fridays tienen también eh, Sería esta, Gino. Entonces, claro, yo sé que me voy a llevar a los pocos días, me dan ahí vales de 6 euros. Si voy al campo y solo me dan 30 céntimos, pues bueno, también tienen mis datos, porque me, la cajera me dice, por favor, sácame la aplicación o sácame tu tarjeta y sabe lo que estoy comprando. Me da menos, ¿no? Si voy a la señora. Y las marcas tienen que crear un poco comunidades y fans. Esto es lo, lo más básico, estoy diciendo, ¿no? las tarjetas estas de toda la vida. Podrían hacer muchas más cosas y darme, como lo hacen los YouTube, los influencers, darme consejos, darme, no sé, toda una serie de programas. Crear un poquito eso, una gran comunidad. Entonces, no van a tener problemas con que les den los datos. Pero es verdad que muchos no se han preocupado de eso, o no se preocupan, o no me ofrecen realmente nada interesante. Entonces, que no se sorprendan que no le voy a dar mis datos, ¿no? Que no tengo interés en rellenar otra tarjeta más, otro formulario más, que también estamos ya también a veces tantos formularios y tantos datos que tienes que dar, que no es por la privacidad, está en la comunidad Es que es un coñazo, está la editoría rellenando cosas. Entonces, tiene que ser algo que sea realmente, que hay las marcas que tienen que espabilar mucho y darle un poco vuelta a la creatividad este año, 2023 para que, que consigan sus datos y entonces no debería haber problemas, ¿no? debería ser una oportunidad, algo positivo. Pero claro, así como están las cosas, vamos a ver. Yo en eso sí creo también que va, se va a necesitar un esfuerzo extra, ¿no? Tanto que si dice el cliente protagonista, conoce a tu cliente, tal, pues ahora sí que de verdad las marcas se van a tener que esforzar en, en claro. conocer a su cliente, en trabajar en lo que es la, el marketing, tanto de contenidos, ¿no? El marketing de atracción como trabajar cada oportunidad que te brinde un punto de contacto, como dice Javier, en el BIPS o con las aplicaciones móviles, en cada momento eh, es, exprimir ese cada punto de contacto para captar sus datos. Y yo creo que va a ser eso, hacer una estrategia tanto online como offline que te permita captar datos de tus clientes en cada momento y conocerlos. Y empezar ya, para no tener que depender en el momento que ya pase el tema de las cookies de terceros, ya tener tú una base de datos trabajada. Yo quería poner un poco el punto en discordia, ¿no? Ya que ha dicho Mon antes que, que no digamos todo lo bueno de que pongamos un poquito de discusión. Eh, dale, dale. Tenéis razón en ese aspecto y estoy totalmente de acuerdo. Al final vamos a tener que volver a esa parte de más tradicional, ¿no? De, de conseguir nuestra propia base de datos, de conocer al cliente, de que nos acepte. Pero hablando con Javier Donial, que bueno, que también estaba Mon, que era en, en el podcast... Eh, él, él tiene pues, eh, ONIAD, que es eh, publicidad programática, también vive mucho del tema cookies, porque al final pues, hacen también remarketing, hacen mucha esta parte. Y, y una de las cosas que me pareció muy curiosa es que comentó él, estando dentro de, de, del sector de publicidad, ¿no? es que no solo están las cookies, sino que hay otras formas de identificar al usuario, como por ejemplo la propia Mac del dispositivo, pues ya sea en móvil, sea en ordenador, sea en el portátil, sea una tablet y al final es una idea única y eh, termina siendo encima más intrusivo, que ahí ya no me meto ¿no? En, en que sea más o menos intrusivo, pero esa Mac no identifica a una persona, con lo cual pueden utilizarla también en, en remarketing y en publicidad para identificar a ese usuario Evidentemente se pierde una cosa, ¿no? el, el cross de, de, de, de, de dispositivos. Pero bueno, eh, con, con las cookies también se pierde, porque al final tienes que eh, ser misma red wifi para que lo identifique y tal. Pero el tema es que se puede seguir haciendo, pero seguramente aquí surgirá otro problema, porque al final cuando se utiliza otra tecnología, volvemos otra vez a revisar todo el tema de privacidad y volverá a cambiar la normativa. Con lo cual yo creo que lo, lo veo esto como la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Vamos poniendo parches hasta que al final vamos a otro, vamos a otro... Que sí, que es verdad que estoy a favor de que tengamos privacidad, pero vamos a ser sensatos. Eh, en Internet nos gusta que los resultados que tengamos sean personalizados, estén adaptados a nosotros, que nos den una oferta, que nos den un tal, con lo cual también hay que buscar un término medio de privacidad, pero que si queremos que sean resultados en condiciones, también tiene que haber esa, esa opción. ¿no? Pero lo dicho, a mí me pareció curioso el tema que nos comentó Javier, porque no lo había sí. pensado. Y uh -huh, claro, hay muchas más alternativas a cookies. Otra cosa es que esté ya desarrollado... El, el sistema o tengan que desarrollarlo imagino que será un poquito por lo que google está dando largas en ese aspecto porque yo creo que se le quedó eh, a medias el tema de flock que se pensaban que todo el mundo le iba a bailar el agua y claro eh, sí, no. al final ya no ya no me meto eh, técnicamente porque no tengo ni puta idea de cómo funcionaba eh, flock eh, ni, ni llegué a investigarlo porque como dije es un proyecto no es sé si la no voy a meterme a ello y, pero vamos, era de cajón que todos los grandes competidores que no quieren que haya apogeo de Google en todo, pues iban a decir que no, sea como sea. ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo en, 2000, en 2022 sí. a, ver qué tal, a ver qué tal evoluciona. Sí. El sistema de cohortes este que había diseñado Google con Flock, eh, de datos anonimizados, eh, pero con tendencias y tal, no, no, no, no ha cuajado. No ha cuajado. Yo, gran parte de la decisión de que hayan pospuesto esto hasta finales de 2023 si no existe algún otro tipo de retraso. En todo caso, remarketing, eh, display, hay cierto tipo de estrategias que, que, que tienen que cambiar la forma de revisar los datos y obtener las fuentes. Completamente diferente. Comentaba eh, Javier, que lo ha dicho varias veces y además soy de los que también ratifica esto, que son las estrategias a largo plazo, la creación de comunidades. La creación de comunidades eh, de usuarios alrededor de una marca. Eh, lógicamente, si hay una parte de nuestras acciones de marketing que ya no van a tener los mismos resultados o no se van a poder realizar porque nos faltan, por ejemplo, las cookies de terceros, eh, ¿qué papel va a tener el marketing de contenidos a partir de ahora? ¿Creéis que va a ser, eh, va a crecer, eh, que no, que la gente se irá más a redes sociales? ¿Cómo lo veis? Yo, yo, yo lo tengo clarísimo. Nosotros siempre hemos creído que el marketing de contenidos en estrategias a largo plazo, desde que empezamos en España, bueno y desde antes también, y, y es algo por lo que hemos apostado siempre y cada vez hacemos más énfasis y más hincapié en todo lo relacionado a contenidos, en sus diferentes formatos y canales. ¿no? ¿Pero ¿qué es, Ahora, ¿Qué es lo que creéis vosotros en este momento? Eh, ¿Qué va a pasar con el marketing de contenidos? ¿Cómo lo veis? Pues Ramón, ahora mismo estás haciendo contenido. Así que tú mismo, la marca tuya SidePan ahora mismo se está posicionando aquí de esta forma, ¿no? A través de tu persona y haciendo este tipo de, de eventos. Eso es lo que tenemos, lo que está diciendo. Claro que es importantísimo los contenidos y déjate cazar con el display, que lo único que hace es molestar a la gente, y que el tema programático, saliendo ahí anuncios que no te interesan para nada, tapándote la, el headline de lo que quieres leer, interrumpiéndote, decir. Eh, fomentando la división social también porque están fomentando también, están apareciendo anuncios por, en, en páginas totalmente extremas, da igual, derecha, izquierda nazis, eh, armas Estados Unidos, Europa, es un desastre si es que la, la, la policía programática ¿dónde nos está llevando, si es que también tenemos que hablar de eso la democracia, de los valores que está pasando con Facebook, con Instagram, en las niñas y que no sé, tenemos que darle una vuelta muy grande en 2022, ya es hora de, de, de parar aquí cosas que no se están haciendo bien y claro que crear comunidades y crear eh, hacer el bien también las marcas tenemos que también pensar un poco en, en hacer las cosas bien porque esto se, esto se ha vuelto el, el, el oeste, esto del el, el internet, el salvaje oeste, ¿no? A veces, no sé, entonces eso no puede seguir así, además ahí tenemos que frenar, dar el frenazo a todos, ¿no? Un poquito. Pero bueno, tú eres un ejemplo, haciéndolo bien, ¿no? Está, está, este tipo de eventos que estáis haciendo también es crear comunidad, no sé ahora cuánta gente nos está viendo, se está quedando con tu marca, las marcas... Eh, no sé, creo que ese es el camino el camino que tenemos que tener, y darle a la gente insights, darle a la gente beneficio, darle a la gente conocimiento, y más en una sociedad donde vemos eso, fragmentación, gente desorientada vamos sí. a, no sé, ese es el camino que tenemos que coger todos, por Dios yo no sé cuál es el problema que es tan difícil Basta <risa> el dinero que Ahí se mueve ahora mismo con eso <risa> y buscar alternativas, ¿no? yo creo que aquí a lo mejor Marisa, que lleva años eh, con temas de contenido, eh, tendrá una visión ¿Ha pasado algo en 2021? ¿Ha aumentado eh, eh, las, las peticiones de, de contenido, Marisa? Eh, ¿Cómo lo has visto? Sí, yo esa era una de las cosas que destacaba de este año, bueno, eh, que la gente es verdad que sí que ha tomado más conciencia más de, del marketing, de crear contenido y de generar contenido de valor, ¿no? Y de que al final el marketing de contenido, que siempre lo digo, es eh, o lo decía Sócrates, ¿no? Háblame para que te conozca. Pues el marketing de contenidos para mí es eso, hablar para que te conozcan y para que des voz a tu marca. Y la única forma que tienes de mostrar digitalmente tu saber hacer y quién eres y lo que puedes hacer por los demás es a través de los contenidos. Entonces yo creo que ahora, eh, bueno, con el COVID, ¿no? Y que se necesita tener presencia digital, si estás digitalmente, si no tienes contenidos, estás mudo, como quien dice entonces hay que tratar de bueno de hablar con tu audiencia de aportarles valor y, y en esto entra bueno también el tema de, las, de redes sociales y, y demás pues para crear lo que dice javier comunidad y crear y crear tu propia audiencia una audiencia a la que dirigirte y la que trabajarte para al final si en lo que puedas vender uh -huh. pero también Adiós. lo creo el contenido al final también para mí es, se trata de eh, una forma de generar confianza, de que te conozcan y para generar confianza con esa audiencia, con tu público objetivo y que al final esa confianza, si se puede, se transforme en venta. Aquí hay una cosa una cosa clara, perdona, eh, que tenemos que tener en cuenta a la hora de la generación de contenido y que Google mete o sea, está poniendo mucho está haciendo mucho hincapié, sobre todo en la última parte del año, que son los EAT, ¿no? es decir, la, la experiencia, con, eh, experiencia autoridad y confianza y es que no vale cualquier contenido eh, es decir y, y ya no solo no vale cualquier contenido sino vale tampoco vale cualquier autor no vale el autor tiene que ser especialista o experto en algo de lo que realmente está hablando ¿no? y Google es digamos especialista también en saber si esa persona eh, es experto o no es experto en lo que en la materia que está tocando y sobre todo también nos, nos damos cuenta grandes portales que han perdido muchísimo tráfico eh, en keyword que no son de su temática y que de, de golpe vemos como eh, cómo, cómo eh, habían portales hablando de, pues no sé, eh, no eran de marketing, por ejemplo, caso. y hablaban de correos electrónicos o hablaban de, ¿sabes? O de, de otra cosa totalmente distinta simplemente por, por captar el, el, esa, esa keyword que con un volumen de búsqueda muy alta, ¿no? Y todo eso ha, ha, ha caído. Y luego vemos, vemos también... Eh, un poco a lo que, lo que decía María también de lo de captar la audiencia, el problema de captar la audiencia es que eh, en los últimos dos años, tres años incluso, eh, nos damos cuenta como eh, esa, ese tráfico de los blogs lo, lo hemos ido perdiendo en pos de redes sociales YouTube, eh, Twitch eh, lo que sea, pero es que esa audiencia no es nuestra, es de Google o es de Facebook o es de Instagram o es de, de lo que sea, no es nuestra, no podemos hacer nada con esa audiencia y si cualquier es muy fácil para un YouTube que está en, en un YouTuber que, que está en la, en la plataforma decir vale me pasa Twitch directamente tiene dos millones de seguidores al día siguiente vale perfecto genial pero y si cierra todo <ríe> en ese caso nos, nos quedamos sin nada sin audiencia propia no entonces eh, sí que es cierto que hay que volver hay que crear contenido pero con conocimiento de causa y sobre todo que atraiga una audiencia hacia nosotros no hacia una herramienta que nosotros o hace una plataforma que nosotros no vamos a controlar. Claro, es que, Antonio, es que por eso lo, lo, lo auténtico es lo que vende. Es decir, estos, estos chicos, chica, estos youtuberos que te, que te presentan los productos mil veces mejor que la policía, mil veces mejor que la propia marca. Y mucha de una forma mucho más cercana y auténtica y, y creíble. no Eso es lo que, lo que tiene que volver a aprender o no sé, aprender la, el, el, las marcas y la gente que quiera vender y llegar al consumidor de hoy o al, o al cliente o al fan o a la comunidad. ¿no? Es decir, lo que están haciendo ellos lo hacen muy bien. Y eso es verdad que, que en la publicidad ¿no? no es capaz de hacerlo. ¿no? Es que ese tipo de personas son las que las que están ahora mandando en las redes y eso es lo que dices tú que valoran bien Google, YouTube. Pues tienes que tener eso. Pero claro, ¿cómo lo tienes eso? ¿Cómo, cómo las marcas encorsetadas con, con su sistema su burocracia enorme, su, su, su hacer de toda la vida y sus agencias también, sus agencias de medios, cómo van a llevarles por...? No? Ahí están teniendo un problema, un reto. Y la televisión sabemos todos que que una gran parte de la audiencia la, la, la estamos perdiendo. Se ha ido a plataformas encima libres de publicidad, están pagando por no tener publicidad. Alucinante también que la gente pague para que veamos a dónde hemos llegado. En 2021 la gente paga por no ver tu anuncio y escucharlo en la música o en, o en sus series favoritas. Esto también, retos enormes, grandes. Sí. Además es que en, en ese aspecto, eh, yo siempre lo he pensado, el, el apostar por, por marketing de contenidos me parece una apuesta segura, digamos que al final es, es, es algo que apuestas por ti eh, y yo lo veo en mi día a día al final. Eh, estoy constantemente apareciendo pues, en webinars, en, en, en podcast, en YouTube, en Twitch, eh, ahora mismo eh, que estamos todos en un directo, al final todo es marketing de contenidos. Eh, toda, ya no solo nos, nos, nos eh, referimos a, a los posts del blog, ¿no? Y todo eso te da una personalidad, te da eh, que la gente te conozca, te da que eh, todo termine siendo mucho más personal. Y pensemos que eh, el marketing, eh, sí que es verdad que en el pasado, cuando había cuatro marcas de, de, de cada uno de los sectores, eh, elegías pues por esa parte de eh, pues, por precio, por tal, por eh, ahora ya termina siendo algo mucho más personal. Termina habiendo vínculo con los usuarios, termina habiendo feeling, termina habiendo eh, cierta, cierta conexión, ¿no? Y, y terminan contratándote a ti o terminan contratando tu producto porque ha habido conexión, a lo que solemos llamar comunidad, al final yo lo llamo más feeling, ¿no? Esto es como cuando, el vende cuando tienes un vendedor que va a puerta fría, va a una empresa, si ese vendedor no tiene esa capacidad de, de conseguir conectar con, con, con ese director de marketing para cerrar algo o con ese, o con ese directivo de turno, pues eh, por muy buena que sea la propuesta, no va a terminar cerrándolo, aquí pasa lo mismo. Y nos olvidamos muchas veces de, de esa parte, ¿no? Eh, Sí que es verdad que hay algunas marcas que, por ejemplo, lo están empezando a hacer muy bien, ¿no? Con community managers en redes sociales que generan contenido, que terminan generando comunidad, ya no solo alrededor de sus productos. Olvídate de generar y de, o sea, de vender directamente. Genera comunidad, genera gente alrededor y luego ya les llegarán tus ofertas, ya se interesarán por ti y ya les sonarás. O sea, esto al final es como, como muchas veces cuando hablamos de hacer marca y no de vender, ¿no? Tú haces marca... Y luego, eh, cuando alguien necesita algo de tu de, de ti, algún producto de ti, eh, te buscan Google, te encuentran en algún otro sitio, le hablan de ti, ostras ya te conoce, ya te tiene en mente, te compra, eh, va hacia ti porque eres el quien ya conoce, no quien tiene confianza. Con lo cual, al final, eh, todo, todo a lo mismo. Ya no solo la parte de marketing de contenido, sino si tenemos lo que hablábamos antes, de la parte de pérdida de, de, de, de estadísticas, de traqueo, de, de, de cookies, etcétera, pues vamos a tener que, que recurrir a esto mucho más con lo cual lo veo, lo veo siempre un acierto. El tema está en que muchas veces me, me encuentro con gente que te dice estás, ¿por qué has puesto marketing de contenidos? Hago marketing en blog, hago tal. Si tienes la posibilidad, hazlo en todo. O sea, si puedes tener alcance en vídeo, en audio, en podcast, en YouTube, en directos, en Twitch, si puedes, al final es que eh, da igual en el sector que estés. Estás en, por poner un ejemplo. Dices, ostras, ¿de qué puedo hacer directos MediaMarkt? Muy sencillo. Cada vez que aparece un producto nuevo, haces una review del producto en directo. Haces un unboxing, haces un tal. O sea, es que hay de todo, incluso de servicios. Eh, tienes una empresa de fontanería, algo que dices, cojones, ¿qué hago yo en YouTube haciendo esto? Pues enseña cómo haces una reparación en vivo o enseña cómo haces tal. Que al final el usuario eh, ve cómo trabajas, ve tu calidad, ve tu profesionalidad y termina, termina siguiéndote. Solo hay que ver, eh, recuerdo la empresa de Desat Desatranques Jaén, que dices, cómo leches, tiene a 40.000 seguidores una cuenta de Twitter de una empresa de Desatrascos. Bueno, pues los tuvo, la dio, eh, consiguió mucha comunidad. Es verdad que pues, ahora se ha desvariado y es otra cosa totalmente diferente, pero eh, consiguió, consiguió un montón de imagen, aparecer en medios, en periódicos… Al final eso también es marketing de contenidos. Hicieron un montón de, de, de, de cosas, digamos, medio virales, graciosas, y los periódicos se enlazaron, eh, aparecieron en prensa, aparecieron por todos lados. Hombre para mañana. también también no, para también. También, también, eh, también mañana. Está, también está el podcast, ¿no? La, la, la, la CEO de Douglas, de la cadena Douglas, la que compró en España Uteco, la mayor cadena europea de productos estos de belleza cosméticos, no perfumerías Esta mujer hace en alemán el podcast que está ahí en... en cada semana hace un podcast, la misma CEO. y habla con gente interesante del mundo de, del mundo siempre, claro, o sea, el mundo del, del arte, el mundo de la, de, de los, eh, sí, de la del cine, de, de gente también de su propia empresa, no sé, y mete temas interesantes de la vida y luego se le habla un poquito de la belleza. ¿Y tú cómo te pones aquí? Lo hace muy bien, tiene un CEO de una gran marca, un retailer, que hace su propio podcast. Es decir, eso son también ideas que hoy en día puedes llegar a una comunidad, estás creando comunidad, aunque en ese momento no vendas, pero estás creando la marca, o se te está metiendo aquí, y cuando vayas a esas tiendas, pues ya te, te fijas más, ¿no? O, o las buscas más, ¿no? Entonces yo cualquiera puede hacerlo. El tema del podcast mm -hmm. también es una, un canal muy interesante hoy en día y totalmente subiendo sin parar como la espuma para llegar también a, a audiencias nuevas o a audiencias y el contacto, lo que estamos hablando todo el rato, el contacto con, con, con la audiencia directo, sin intermediarios, tú misma como marca y con algo interesante. Y puede hacerlo cualquier CEO, cualquier CEO de cualquier marca española podría empezar a hacer esas cosas, no sé, cuántos hay que lo hacen o no, pero, pero es que es, es posible, solo hay que darle un poco a la creatividad, a las ideas y aprovechar todas esas tecnologías que nos han llegado tan buenas y tan interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y trabajo. Sí, sí. En esto yo creo en eso yo creo que la clave es, por un lado, eh, decir que aportar valor a, a tu usuario, ¿no? A su comunidad. Eh, por otro lado, hacerlo también inicialmente, sobre todo si te inicias en un formato en el que te encuentres cómodo y que puedas manejar bien, igualmente que las redes, que como dice David, sí, sí, puedes estar, abarcar todas las que puedas, genial, pero si no, empezar en las que está tu buyer para empezar, bueno, siempre. Entonces yo creo que la clave es esa, eh, aportar valor, elegir formatos en los que tú te encuentres cómodo y que puedas aportar un mínimo de calidad y después el canal, pues eso, en donde esté tu buyer persona al final fantástico Oye, hablando de marketing de contenidos que sepáis que hoy mismo hemos puesto en ya ya hemos publicado eh, nuestro nuestra última obra en SideGround que es también marketing de contenidos y que además trata sobre marketing de contenidos <ríe> en este caso hemos eh, hecho un, hemos escrito con 12 autores y autoras un ebook eh, hecho eh, bueno, con muchísimo cariño sobre marketing de contenidos y en el que explicamos qué es marketing, marketing de contenidos. Aquí, además de los aquí presentes, tenemos a David, que es uno de los autores. Tenemos eh, a David, que es uno de los autores. Yo estoy revisando la lista. A ver si hay alguno más de los autores. Es que con Emilio tiene uno de LinkedIn con nosotros. Es un, es, un, es un formato que nos ha funcionado muy bien y que nos ha permitido, la verdad, no solamente recoger muchos, eh, eh, muchos leads, que es una de las cosas que se, que es lo que, que se buscan, ¿no? pero, pero de crear esa comunidad alrededor de nuestra marca. Eh, os ha dejado Emilio un enlace para que lo podáis descargar de primera mano y, y bueno, espero que lo disfrutéis mucho. A mí me hace gracia porque uno de los canales de los que siempre se habla marketing de contenidos es el blog, el blogging. Y siempre viene a la cabeza las típicas frases estas de que como que el blog, eh, el blog está muerto, <ríe> el blog ha muerto. O hoy que tenemos con nosotros a profesionales del SEO, el SEO está muerto, el blog está muerto. En fin, cosas que pasan todos los años. Este año yo he oído que lo que se va a morir o la gente pretende matar así directamente, es el código, los programadores con las herramientas no-code. No sé, ¿qué, ¿qué opináis de todo esto? ¿Es simplemente clickbait, gente que busca eh, visitas rápidas con un titular muy expresivo o creéis que hay algo de realidad al final detrás de todo esto? Bueno, yo creo que, es que al final es la misma tendencia de siempre, ¿no? Que dices, si, hubiera, si muriera por no hacer código ya habría muerto cuando apareció WordPress o en aquel momento cuando apareció ese arcaico PHP Nuke, ¿no? Pero realmente es que son dos cosas diferentes. Por mucho que tengas herramientas sin código, cuando necesites una opción mucho más avanzada, vas a necesitar un programador o el mismo WordPress. Dices, vale, eh, puedo utilizar un WordPress de base, pero cuando tienes un proyecto mucho más complejo, eh, necesitas un desarrollador o que te hagan un plugin a medida, que te lo tiene que hacer un programador o que para una base te vale, pero para cosas más complejas o, o incluso para una web… Que tengan muchísimo más tráfico, necesitas que te hagan modificaciones para que sea lo más óptimo posible, cargue lo más rápido. Necesitas un programador al final, con lo cual, yo mi opinión que mmm, sí que es verdad que habrá cosas que, que, que las harán sin programación, pero siempre vamos a necesitar de programadores. Ah, es algo que no se va a perder. Digamos que han entrado, han entrado muchos más flyers en el mercado, han entrado muchos pequeños e commerce que no tienen ni la capacidad ni, ni el dinero bueno los recursos en general para y todas estas plataformas sean las que sean wix el mismo wordpress eh, shopify etcétera etcétera les va muy bien y les está ayudando obviamente eh, para crear la plataforma después vender es otro tema ahí ya entraremos que eso necesita otra serie de, de inversiones en diferentes canales y tal yo lo que estoy viendo es que la mayoría de estas plataformas en seo no funcionan bien por ejemplo y la mayoría están enfocadas a paid ¿no? a, o a paid e incluso ni a contenidos, más, más a bolsillo directamente. A ver, eh, eh, eh, en cuanto a morir, no morir, no morir, esto que, es lo que hablamos el contenido al final me da igual si es el blog o no, lo que sí que está, lo que sí que sí va a morir, lo que está claro es que o debería morir es toda la mierda que se vuelca en internet, hablando claro, con perdón, eh, porque claro, es que esto ha sido culpa nuestra, no, culpa de los mismos SEOs que como el contenido era el rey, yo estoy hasta los huevos de esta frase, perdona por el contenido enriquecido que uso, pero <risa> el contenido, eh, eh, eh, eh, yo creo que, que es que esto de contenido es el rey y tal, pues ha, ha provocado pues que lancemos una cantidad de porquería, antes David hablaba, ¿no? Dice, es que ahora, o no, era Antonio, no es que ahora ya no vale cualquier texto, ahora el id, la calidad y tal, bueno, internet está lleno de ejemplos de contenido de porquería por, sin gente de autoridad, por... Busca los mejores, por lo que sea. Eh, los, eso, los, eso. los los y los tal, los, los, cualquier tutorial de gente que no tiene ninguna autoridad, que se pone a hablar y que sale primero y ya está. O sea, que hacia dónde se quiere ir es una cosa, la realidad es otra, ¿no? Pero sí que es verdad que la simplicidad, la sencillez, la claridad, el enfocarse al usuario, el ofrecer, como decía también Marisa, un contenido más único de alta calidad, sí que es verdad que eso hace que retengas cada vez y que crees esa comunidad, como hablabais, yo le llamaría un poco retención de usuario, ¿no? Eh, porque hablábamos mucho de captar, estabais hablando mucho de captar, captar, captar, y a lo mejor debemos empezar a pensar y a considerar la, reta, la retención de clientes de una forma más proactiva, ¿no? Porque estamos locos por buscar más adquisiciones y, y, y trabajamos menos lo que es la retención. Va un poco por la comunidad, el crear contenido no significa que retengas al cliente tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que la retención de clientes ahora va a entrar de forma pues, principal y, y muy importante. El contenido nunca va a acabar y el contenido siempre va a ser interesante porque cuando hay una persona que necesita saber algo y necesitamos saber desde los principios de los tiempos, ¿no? pasa que cambian los canales, ¿vale? Me da igual, yo veo TikTok, veo Instagram, veo, lo veo todo, porque soy así, también inquieto, por naturaleza de saber y lo veo todo y... Y, obviamente, me quedo con aquellos contenidos que me aportan a mí algo. Después he dicho la simplicidad, la sencillez y la personalización. Para mí la personalización, y lo había dicho ya antes, es la llave de, de, de llegar al corazón de los usuarios, ¿no? Tanto en captación como en retención, ¿no? Y después también doy otro punto, ya dejo hablar, es la visualización de contenidos. Vamos a, hacia otro tipo de contenidos basados en historias, hacia otro tipo de contenidos más visuales que no tanto texto. Por eso el blog no es que tienda a morir, pero, pero, Cambiamos yo estaría, yo estaría. el consumo de esos contenidos. Muy bien. Sí sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que estamos cambiando las estrategias súper cortoplacistas y estamos poniendo en, en juego eh, empezar a crear estrategias que llevan tiempo, llevan mucho tiempo. Eh, crear un canal de YouTube, alimentarlo de contenido, eh, meter suscriptores... Eh, luego esos suscriptores, llevarlos a tu web a tu blog para que formen parte de tu base de datos hacer el link nurturing de todo, lo que, de todo lo, de lo que vas cosechando son estrategias de muy largo plazo, que yo creo que al final va a ser el gran paradigma bueno, o cambio que eh, a, a realizar en el próximo año o en los próximos dos años o sea, largo plazo, hay que pensar siempre en el largo plazo, hombre yo me imagino que alguien de repente una compañía quiere empezar en España o una multinacional quiere empezar aquí y, y ya te piden unos resultados eh, como director o como eh, el seas el cargo que, tenga, el, el que tengas. ¿no? Y, y claro, les, en muchos casos tendrás que decirle, oye, mira, podemos conseguir con estas estrategias de marketing ciertos resultados, pero realmente empezaremos a conseguir resultados a cuatro o cinco años vista, a tres eh, o cuatro años vista. ¿no? Y esto es difícil de digerir para muchas personas. ...y para muchas compañías... Es, ...yo creo que aquí es donde... ...muchas estrategias pueden patinar... ...y sobre todo pues generar unas expectativas... ...que no son reales... ...yo lo digo por... ...nuestro canal de YouTube tiene 11.400 suscriptores... ...que no es nada... ...pero somos un proveedor de hosting... ...es mucho más que la mayoría de los proveedores de hosting... ...y llevamos desde el 2016... ...lleva mucho tiempo hacer las cosas... ...en todo caso... ...voy a dejar ya... ...si queréis, porque ya llevamos una hora... Y esto es súper agradable y esto tendría que durar otro hora más. Pero vamos a dejar la última eh, para que ya, si queréis, eh, ya no en formato panel de discusión, que nos digáis desde vuestro punto de vista, a vuestro modo de ver, qué es lo más importante que va a suceder en 2022. ¿Cuáles son las estrategias que creéis que van a ser más efectivas desde vuestro punto de vista para 2022? O porque vosotros vais a hacer una apuesta por ella... Eh, o porque creéis, eh, por lo que habéis leído y lo que sabéis de vuestro entorno, en vuestras agencias o en vuestros medios, como Javier, ¿qué es lo que más tendencia va a tener? Empezad como queráis. Si no, yo digo sí. yo, ¿eh? Yo te diría que una apuesta muy fuerte eh, va a ser marketing de influencers y microinfluencers. Más que nada, eh, aparte de, de, de, de que de los estudios que se han visto, como el que vimos en el podcast aquel, que que ya estimaba que iba, iba, estaba en crecimiento y va a seguir creciendo, eh, queda muy claro en esta pandemia de marcas que han apostado y de no man de manera no muy intrusiva, como por ejemplo pasó Finetwork, apostó pues, por Ibay, a hacer algo muy sutil, apareciendo un fondo de pantalla, sin hacer publicidad directa, la de seguidores que aumentaron, la de gente que atrayeron, o sea, eh, encima el tema está en que eh, se le ha dado publicidad a lo bien que ha funcionado. Y es un hecho de que ya no hace falta solamente trabajar con un influencer grande, sino que con un microinfluencer de un sector muy concreto te puede dar muy buenos resultados. Alguien con 10.000 seguidores o con 5.000 que es de un sector súper concreto, con una comunidad muy fiel que, eh, y trabajada, evidentemente, que no haya estado engañando a su comunidad, que eh, sus seguidores eh, creen en, en esa persona, al final... Sale rentable el, el, el, el trabajar con, pues con, con unboxings, con reviews y, el, por ejemplo, en el mundo del maquillaje ya está pasando. O sea, Maquillalia o, o otras empresas que colaboran con influencers y que realmente ni tienen un tráfico significativo de SEO, ni tienen un tráfico significativo de, de otras zonas, sino que le, les llega de redes sociales y les llega por, por esos influencers. Con lo cual es una, es una tendencia que, eh, que está ahí, que sigue creciendo y que yo creo que va a pegar muy fuerte y va a ser un complemento muy bueno. Sin duda. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, yo por la parte bueno. que me toca, el marketing y contenidos también, ¿no? Eso nada, hay que dejarla. <risa> que, por cierto, que ya decía, a colación de lo que ha dicho Coque, el tema de la retención a mí también me parece muy interesante porque se habla todo el tiempo de casación, casación, y es verdad sí. que la retención es una estrategia mucho más rentable porque te cuesta mucho más casar clientes nuevos, porque aumentas el life value, entonces, yo creo que ir, que retener a tus clientes y trabajarlos también desde el punto de vista de contenidos eh, es esencial y en eso también hay que distinguir, pues eso, distintas fases del panel de contenidos y mirar también de ofrecer contenido diferente según la etapa en la que se encuentre tu, tu usuario. Y, y en esa parte, la parte como que dice final, donde estén los clientes, sus clientes habituales, pues tienes que hacer un contenido específico para que te vuelvan, para que repitan la compra, para que te vuelvan a comprar, para que te recomienden. Yo creo que esa es una estrategia muy, muy, muy rentable también, basada en contenidos. Y después eso, con respecto a lo que yo creo que en el 2022 puede venir, aparte de los contenidos, obviamente, también a mí me llama y, y estoy muy pendiente del tema de las compras en las redes sociales, que la ha comentado antes también David. Creo que eso, que cada vez más se va a hacer compras a un clic en, en las redes y que va a ser, eso es una oportunidad brutal para, bueno, para cualquier e-commerce con el riesgo de también, que creo que lo, no sé si lo queríais comentar o lo ibais a comentar, con el riesgo de poner todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Claro. Pero si lo haces, si por ejemplo te vuelcas solo para Facebook o para vender en Instagram, pero si tienes un poquito diversificados tus canales y apuestas por las redes sociales, yo creo que ahí es una gran oportunidad de, de negocio. Sí. Sobre todo porque es fácil, ¿no? Las redes sociales que la gente está ahí, es que es donde está la gente. Entonces, en 2022 también eso es importante. Si está Facilita la redes sociales, facilítale las cosas, déjate que la gente no tiene ya ni ganas de teclear ahí la marca, la tienda, no sé qué, buscar ahí con no sé cuántos clics. Claro, no me hagas pensar, ¿no? ¿No? Pues, uh -huh. es decir, cuanto más fácil la gente, se tienes que poner todo facilísimo, rapidísimo, sí. lo hemos dicho antes. Eso es 2022, ¿vale? Productos de verdad originales, productos mejorados, por favor. Pensar siempre, pensar en productos, ahí están las startups que encima hoy en día hay dinero para muchas startups, siempre que tienen ideas buenas, entonces ese, ese es el, el reto de los 2022. Está claro que la cantidad de la vida y ya tienes que olvidarte un poco de ella, o al menos eh, hacer esa combinación y ese reto lo que también decía antes, José Ramón, que es que es difícil, ¿no? Tienes que a largo plazo, como lo he dicho, ¿no? Eh, tienes que esforzarte, tendrás que tener un equipo más amplio, que también es difícil en estos tiempos donde se han recortado muchas veces en marketing se han recortado puestos, ¿no? Entonces, eh, tener un equipo que te, que te pueda ayudar para hacer todo eso, entonces 2022 ahí está el reto, ¿no? en hacer las cosas muy muy bien porque el, el cliente lo quiere todo ya muy bien, ahí están las grandes plataformas que han enseñado al cliente lo que se puede hacer y ahora se lo exige a los pequeños, a los medianos a los grandes, a los españoles, a los italianos a todos, así que hay un reto interesante que, que en 2022 yo veo muy importante mira este, este es el libro que decía Fernando ¿no? Fernando Muñoz ¿El deseo? Oye, que yo no tengo mi copia aún, ¿te lo puedes creer? Aún eh, no bueno, lo tengo. Exagerado, ¿eh? Yo creo que es de lo mejorcito que se ha hecho, que se ha hecho en España a nivel SEO, ¿eh? Es, es brutal, ¿eh? Esa es y... una buena estrategia. Yo apoyo, yo apoyo los ebooks, sin duda. Sí. A ver, desde el punto de vista de la parte que me toca, la parte de SEO, eh, creo que el volver a el, el volver a darnos cuenta de que lo básico funciona, <coughs> perdón, eh, volver a los básicos y tener, eh, y tener eh, los básicos de nuestra, de nuestra web, ya sea un e-commerce lo que sea, ¿no? Eh, creo que va a ser eh, básico, valga la redundancia, en 2022. ¿Por qué? Eh, porque cosas como la arquitectura que, que hacía mucho tiempo que no se prestaba atención, eh, temas como la jerarquía de contenidos, temas como muchas cosas de... Eh, el inter el interlinking interno ¿no? la creación de, de, de, de ese contenido clúster de contenidos que, que, que podemos crear eh, para traer a, a para trabajar ciertas keywords o ciertas palabras de key, ciertas ciertos grupos de keywords creo que toda, toda esa parte va a ser eh, básica eh, en 2022 y luego eh, creo que en el e-commerce en el, e el vídeo va a formar parte <coughs> va a formar parte del día a día Creo que el e-commerce sin vídeo va, va, va, va a ser un problema eh, y sobre todo sin un apoyo ¿no? ahí por parte de, de, de ese vídeo. El marketing automation creo que, que también es una buena práctica dentro de lo que es el e-commerce, pero ya, ya no solo a la hora de completar el funnel, sino en cuanto a el usuario ya está directamente en el e-commerce en el e y que le enseñe realmente lo que... Lo que, lo que tiene que enseñarle claro. y llevar um, internamente dentro de la web a donde quiere el usuario ir, ¿no? O, perdón, llevar al usuario donde, donde el, el portal quiere, quiere que vayas. ¿no? Eh, todo esto va a, ser, va, a ser, va a ser importante en 2022, pero obviamente luego llegaremos a, 2020, eh, a, do, a finales de 2022, haremos uno como este y diremos, venga, a ver, ¿quién, ¿quién nos hemos equivocado y quién hemos, hemos acertado? ¿no? Y seguramente pasará como lo, lo del voice search y, y, y la búsqueda que parece como el guti de, del marketing, ¿no? <risa> La, la eterna promesa siempre, ¿no? Un saludo a Guti, ¿eh? No, no, no es... No es, no es, no es no personal. Sangre, no, es personal. Pero, no, no es personal. Creo, creo que, que la, la, el, el, el, lo que sí que no, no nos tenemos que equivocar eh, y es que el SEO convive con cualquier tipo de proyecto y no tenemos que olvidarnos del SEO y eso es realmente importante porque durante, durante eh, este tiempo 2020 2021 han habido proyectos que han subsistido, como habéis dicho, con con paid, con, con redes sociales con influencer incluso y el SEO es básico porque si todo lo demás falla en un momento dado y tenemos un montón de proyectos eh, por ahí que, que podemos ver que le ha, les ha pasado, no que te suben los precios que, que cualquier cosa, el SEO es la, la opción más rentable. Pero de, Antonio, más Antonio de pero el SEO no está perdiendo eficacia en el sentido de que, de que Google está cambiando constantemente el algoritmo constantemente para justo fastidiar el SEO. Pregunto, ¿eh? No, Entonces, no se si trata, se trata el... de eso. Eh, Javier, el, el... problema. El problema fundamental del SEO es que eh, muchas veces los SEO no nos adaptamos a, la, a, la, a lo, que es, eh, lo que aparece ahora mismo en Google, ¿no? Y la, la verdad que la portada de hoy de Google dista mucho de la portada de los links azules de hace dos años o hace tres años. Y hoy tenemos box por todos lados, tenemos geolocalización, tenemos eh, pues eh, el carrusel de imágenes, carrusel de vídeo, tenemos eh, Google News, tenemos un montón de box que nos aparecen en cualquiera de las de las query que nosotros buscamos, ¿no? De, la, de las búsqueda ¿Qué sucede? Que muchas veces no hacemos ese ejercicio de decir, vale, yo quiero, yo quiero lo mejor para mi empresa, eh, para la empresa a la que represento, uh -huh. pero quiero aparecer en los links azules cuando lo mejor, quizá lo mejor, es trabajar ese SEO de forma distinta, ¿no? Entonces, hoy día el SEO no se trabaja de la misma forma que hace un año o que hace dos años. Y eso lo tenemos que tener claro porque tenemos que estar adaptándonos a, a, a realmente lo que hace Google, obviamente, ¿no? Y ya no metas el tema de intención ahí de búsqueda Que hay algunas empresas que dices... ¡Ostras! Es que te estás encabezando en posicionar eso y ni el usuario lo quiere, ni Google te va a posicionar por eso. Claro. Sí, no, no, totalmente, totalmente. De todas y formas... Sí, los feature, y después vienen los feature snippets y ya no hay SEO. Eso es. <risa> sí, bueno, y algunos feature snippets que, que puedan ser como los eh, Now Simple, con intención de búsqueda Now Simple, es decir, solamente un dato. Un dato, eh, ¿cuándo nació? Pues no sé, Isabel la Católica, pues te pones dato de cuándo nació. Pues ahí no va a haber clic. Es los llamados Click cero. No le hacemos ¿no? el lío si le haces la pregunta de cuándo nací yo disfrutado, ¿eh? el El Ministerio del Tiempo. No, en serio, yo creo, yo creo que todo cambia. YouTube cam perdón, eh, Google cambia eh, y los SEOs tenemos que cambiar con Google. Es que no tenemos más remedio, igual que los... ¿Cambiamos? ¿Cambiamos a base de penalizaciones? Eso es. Eso es. No, ¿cómo deberíamos Eso es. hacerlo? Pero vamos a aprender. Google nos lleva por el buen camino. Y ya está. Pero, y sobre, <ríe> y sobre todo en vacaciones. ¿sí? ¿eh? Es así. No sé, yo, cuando hablamos de, de, de tendencias de marketing, para hablar marketing, yo también, una de las, digamos que el 70% de lo que trabajo es SEO, pero yo vengo del mundo de la publicidad. Yo estudio publicidad y me, ha, me siempre lo he dicho, ¿no? El marketing ya existía antes de internet. Eh, y el marketing es el marketing de toda la vida, al final. Solo que trabajas diferentes canales, ¿no? Entonces, hoy tenemos muchos más canales. Y el año que viene tendremos más canales todavía. Entonces, eh, será adaptarnos. Yo siempre digo que mientras haya un cajón de búsqueda y haya intención por buscar, siempre se puede hacer, me da igual si le llamas SEO, SEA, SEI, SEO, Amazon, o sea, me da igual absolutamente. Nosotros, nuestra misión será que la empresa salga y que tenga una oportunidad de negocio, ¿no? Pero por, por, por darlo de alguna forma, sí que quiero decir que el, mar, el marketing de alguna forma va más allá de la marca y la publicidad, ¿no? Porque además, eh, eh, yo que sé, el usuario el marketing digital se vuelve más crítico, ¿no? Y, y antes lo decía, me parece que era Antonio, ¿no? Es importante el SEO en esa parte, pero debemos trabajar todos los departamentos con mucha más comunicación para centrarse en algo, que es crear excelentes experiencias para los usuarios, ¿vale? E involucrarlos en relaciones, como decía antes Mon, que todo tiene un trabajo a largo plazo y hay que involucrarlos en esas relaciones a largo plazo. Por lo cual, la experiencia de cliente pasa, pasa por porque sea la mejor de todas. Y esa sería para mí, eh, eh, ya que se ha vuelto muy crítico el usuario o el cliente, ¿no? Eh, el poder trabajar de ahí, vendrá todo lo que venga, si trabajo con impotencia, si trabajo con visualización de contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que el, el futuro del marketing y los negocios va a ser más diverso, más inclusivo y va a estar con, sobre todo conectado a las necesidades reales de los clientes. Y avanza muy rápido, muy, muy, muy rápido. Y yo ahí diría que hoy existe un deseo, pero también por otro lado hay como un retroceso, ¿no? De intentar que sea más humano, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos a, a, o que existe ese deseo de, de hacer que el marketing vuelva a ser humano. Ahí lo dejo. <risa> bueno, yo quería añadir que eh, al final siempre eh, podemos ir a un cajón de búsqueda, poner tendencias de marketing para el año 2022 y ver lo que, lo que opinan 40 o 50 expertos. Lo que, lo que ocurre durante todos estos años, ha ocurrido y seguirá ocurriendo, es que hay una serie de tendencias que son muy técnicas o muy futuristas que se supone que van a ocurrir el año que viene y, eh, y ocurren y ocurren así eh, sucesivamente. Cosas como Big Data, cosas como eh, voz, cosas como... Eh, es decir, hay cuatro, cinco, seis, siete conceptos que se llevan repitiendo no sé cuántos años. Yo lo que creo que es tendencia para 2022 es lo que es tendencia desde el, desde el año cero, que es haz las cosas bien, céntrate. La mayoría de las cosas que están eh, beneficiando ahora mismo a las empresas y su presencia en Internet es la experiencia de usuario y pensar en el usuario. O sea, desde términos como Customer Centric, que son unos anglicismos maravillosos, increíbles, suena muy bien y lo pones en el, en el, en el PowerPoint y queda perfecto, pero una cosa es ponerlo ahí, otra cosa es hacerlo. Al final, si queremos hacer, construir productos, servicios y empresas alrededor de lo que quiere un cliente, empieza haciéndolo desde ahí. Son cambios que vienen directamente desde lo alto de las compañías, desde las grandes direcciones. Eh, no es algo que un único departamento pueda hacer. Por lo tanto, céntrate en lo que funciona. Año 2022, mide, corrige, vuelve a medir y actúa mide, corrige y actúa, mide, corrige y actúa sin parar y crea cosas que son realmente interesantes. En serio, hay mucha tecnología ahora, hay muchísimas redes, como decía antes Marisa, trabaja en las que te funcionan, no tienes que estar en todas, trabaja en la que te funciona, la que sea más afín al usuario que te está buscando y te está buscando ahora cuando te va a comprar, pero cuando sea cliente también va a necesitar contenido y va a necesitar eh, que le sigas guiando Crea también contenido para esas fases. Contestando también un poco a lo que nos pregunta Roberto Cerrada. ¿Contenido en abierto para captar o mejor contenido dentro del funnel para educar e involucrar? Ambos. Todos. Ambos. Hay que hacer ambos. Hay que trabajar mucho. Hay que crear mucho. Rodearse de buenos y buenas colaboradoras. Tienes que rodearte de la mejor gente y crear. Crear mucho para que la gente eh, se quede contigo. Eh, en el primer momento que empieza a hacer las primeras búsquedas sobre tu producto o cuando ya es tu cliente y le sigues dando información vital eh, que, que, que hace que, que, vea, que te vea como un interlocutor bueno y como una empresa que genera confianza. Eso es lo que diría yo para 2022. Fíjate, se podría haber dicho hace, hace 30 años, ¿no? Pero, y se dirá dentro de 40. Seguro que en 2030 seguimos diciendo que hay que seguir Hacer bien lo que se supone que tenemos que hacer bien desde hace muchos años, sí. y que todavía no se hace. Ese pues es el tema. Y cuidar a tus empleados. Eh, ese ¿Tené? es otro. Ese ¿Tenemos, es un un, tenemos un par de. En la audiencia tenemos un par de preguntas de Mel y de Juan Sebastián acerca de los metaversos. Yo personalmente, hasta dentro de 3-4 años, no lo veo. Eh, ¿Veis el tema de los metaversos? De, de o sea, momento incluso, ¿no? veo un intento de Jabotel 2, ¿no? <risa> Pero bueno, en el futuro, si lo usa la gente, será otro tema. Si lo usan, pues meteremos publicidad ahí. Si no lo utilizan, pues para qué. Second Life, ¿no? Second Life 2.0, ojalá que no. Eso es. Vamos allá. Ojalá. ojalá que no. Y, y tenemos una directamente para Marisa. ¿Cuál sería ese contenido que te ha sorprendido eh, este año? No, bueno, no sé el contenido ninguno en particular, sino cómo funciona a la hora de de seguir las publicaciones en, en Instagram mismo, pues eso, cómo funciona un Reels y el alcance que te da a, a una publicación de una foto o de un carrusel ¿no? Que normalmente también funciona muy bien, pero cómo se multiplica el alcance, es lo que me sorprende. O en TikTok, que mismo, no sé, con mi hija veo publica y, y veo y el alcance que tiene y es un vídeo de una niña, como quien dice, eh, y, y es brutal, y es brutal. Entonces, para las marcas, en todos los sentidos lo que me sorprende es el potencial que hay ahí, ahora mismo, en el tema de vídeos y de contenido también, ¿cómo se dice? ay, no me sale la palabra, que, te, que dura poquito. Ah, eh, Stories. Efímero, efímero, eh, efímero, efímero, efímero entonces me, me sorprende sí. mucho el, el, la potencia y el alcance que tienen los contenidos de Filminos pues llegamos a la hora y cuarto de, de live y, y si me permites hacerle la última pregunta a los ponentes de eh, algo que os hay, que durante el debate no hayáis terminado de, de sacar a la palestra o que quisierais comentar ahora como pequeño eh, speech final algo que, hay, que hayáis tenido pendiente a mí me gustaría comentar eh, estas empresas que están declarando eh, y haciendo y poniendo en práctica desaparecer de redes sociales, como protesta por, por todo lo que está pasando, que también comentaba antes Javier, por la polarización de todo, por la cante, eh, cosas que comentaba Coque como la cantidad de porquería que nos tenemos que tragar de la que, de que se publica y que ni la hemos pedido ni nos la merecemos, ni, ni nada por el estilo. entonces por una parte, me parece que esa gente es muy valiente, eh, pero también reconozco que, jolín, eh, cuando tienes que defender un plan de resultados, decir que uno de los medios fundamentales de atraer el público a tu web eh, te lo cargas, eh, extra, a mí me parece súper interesantísimo hablar de esto, pero quizás para otro debate. Pero es lo que más me ha llamado la atención y, y en algún momento iba a haber... Eh, He hecho una referencia, pero bueno, lo dejé porque si no se abre otro melón que, madre mía, que, que nos tiramos aquí otra hora y no. Ya es hora de comer para muchos de vosotros. Claro, para iba a decir ¿Qué alternativa toman de esa bajada de visibilidad y esa bajada de leads, esa bajada de ventas? Tendrán que tomar una alternativa, pero ¿cuál toman? Claro, si no son redes, bueno, quizás sea sus propios medios. su Bueno, iba a decir su canal de YouTube, no, pero su propio blog… Eh, las tiendas físicas Nunca se da un paso sin un plan B Normalmente no debería ser así, pero, eh, pero Igual es que el target de clientes que tienen Pide eso, que a lo es mejor que es que un no. movimiento hacia ahí o sea, es... Que no sería la primera empresa Que veo dar un, un paso en falso de, Sin plan B, eso, me sí. acuerdo una, pero no voy a decir cuál Que es bastante Hay conocida muchas. Que dijo, eh, a mí no me hace falta SEO No me hace falta depender de Google Y vino un update y se cagó encima cuando le bajó el 40% o 50% de la facturación. Ahí está el ejemplo Red Bull. Red Bull tiene, un, se ha convertido en una marca mediática. Tienen canal de televisión propio, lo podéis ver ahí en el satélite Astra. Tienen, bueno, también supongo aquí por la IP. Tienen todo lo que están haciendo ahí, el sponsoring, y la fuerza que tienen. Ayer, fíjate, la Fórmula 1 también, otra vez, Red Bull ahí sí, ganando. Sí, sí. No sé, es una marca como para, para aprender de ellos, jolines. Para, para mm -hmm. salirles, yo sé, no todo el mundo tiene el dinero de que tiene esta marca, el, el, el visionario austriaco que que tiene que, que lleva esa marca adelante, que también son las ideas suyas, pero es verdad que les da igual la publicidad, les da igual los medios de pago, les da igual todo. Ellos mismos se han convertido en marca mediática. Es todo un ejemplo de gran comunidad y de cómo se hacen las cosas bien. Llevan años ya haciéndolo bien y se podría aprender mucho de ellos, siempre que la gente quiera aprender de ellos en, en nuestro querido sector. Esos son profesores. Yo me voy a tener que ir casi. Muy bien. Bueno, llegamos al final. Ya os dije una hora y cuarto, una hora y veinte. Eh, y, y bueno, pues muchísimas gracias. Se nos ha descolgado María. Me imagino que tenía problemas de, de conectividad. Una pena porque era otra de los, de los autores del ebook e de marketing de contenidos, junto con Daniza Ayala, de los aquí presentes hoy. Y, y, y nada, y bueno, y Antonio y Coque del, del deseo del año pasado. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos por... ¡Jo! ¡Qué envidia me das! Que yo no lo tengo, fuerte <risa> mentira, pero me lo tienen que enviar desde Sofía, que es donde están, o sea que los tenemos lejos ¿eh? y bien guardados. Pues que muchísimas gracias por acudir, eh, seguro que la gente ha tomado buena nota de lo dicho porque ha habido cosas muy interesantes, gracias por por responder a la invitación y, y dar vuestro punto de vista, que siempre es súper interesante. Y, por supuesto, Emilio, muchas gracias por organizarlo eh, y la latina vale por tener este tipo de iniciativas tan majas, como siempre. Oye, y Feliz, felices fiestas. Se puede decir ya, pues ¿no? Se puede decir bien. ya, ¿no? Se felices Navidad. señor. Felices fiestas a todos felices y muchísimas Navidad. gracias. Muy felices fiestas muy felices fiestas que tengáis, todos los ponentes que claro. tengáis, os agradezco que hayáis participado y aportado vuestras experiencias. La audiencia, los que queráis descargaros el ebook, lo voy a poner ahora mismo en la descripción de todos los vídeos, aparte de haberlo dejado en el chat. Y ponentes, eh, Mon, como moderador de este debate, muchísimas gracias por vuestras aportaciones de valor y que tengamos muy felices fiestas y buen descanso. Gracias, nos vemos bien, bien. En de mañana. Que nos lo merecemos. Gracias. gracias por invitarnos. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, un abrazo.